Hola buenas, ¿cómo están? Espero que bien, el evento de virtual y Kill Sonic reapareciendo por el evento no pude hacerle video pero al menos aquí tenemos uno de la nueva actualización en la que salió New York City, en esta actualización lo más novedoso es los cambios que hubieron en Friends y Trials, así que vamos a estar analizando un poco. Primero que nada simplemente tenemos en New York un mundo estilo open zone con misiones de Nines y Knuckles renegado para completar, si una de estas misiones se bujea y no te deja avanzar, ya sea que no aparece el botón de climb o no te deja avanzar tienes que ver si completaste absolutamente todas las misiones de Sonic, Tails, Knuckles y llega al 100%, si esto no funciona entonces debes irte a otro servidor. Cabe destacar para los perdidos que la sexta llave se consigue en una nueva misión que hay que reclamar de Kudukles que simplemente es derrotar a Eggman una vez. En el siguiente video más o menos mostraré Chao's y Trails accesibles nuevos. Bueno buenas cómo están espero que bien. Bueno básicamente en este fragmento del video vamos a estar analizando un poquito lo que vendría siendo los Chaos. Eh, básicamente un poquito las estadísticas ya que tuvieron bastantes conclusiones. Eh, por cierto aparecieron los electric, todos excepto el negro, ya que el negro está entre los nuevos. todos llevados a niveles un poquito exagerados, diría yo. Pero bueno. Están todos menos el negro y básicamente no sirven, así que ya puedo ir desechando el pink y todos esos. Sería el trail, ¿cómo se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba. Cyber Energy Trail. Bien, ¿Qué pasa? Parece que está acá, está acá en New York. Cuesta 50, 50 millones para poder pagar. Vamos a empezar primero que nada revisando lo que vendría siendo el XP. Acá tenemos un total de 144.000 estando en nivel 25 y sin fusionarse. Acá está que estando en el nivel 25 y fusionado hasta 265 mil. Lo cual nos está diciendo de que ya de por sí tiene una estadística alta, linda. Ahora bien vamos a analizar lo que venía haciendo la diferencia de este que antes de la actualización era el número 3 llegándole por menos de 200.000 al Nebula Starburst. esto quiere decir que tiene bastante XP y este estrella de acá tiene exactamente la misma estadística lo cual nos va a servir para poder compararlo más fácilmente y rápido con el con el que este bien, cómo lo vamos a comparar? básicamente eso es todo base. el nivel 1 y sin fusionarse tiene en XP 3569 y el Sabio si este está en 16.000 lo cual nos dice que es bastante la verdad es bastante y después lo podemos comparar también con respecto a que es el número 1 en The Mage, o bueno, lo era <risa> lo era Así que revisamos acá, tiene 711, mientras que este tiene 3201, lo cual nos está diciendo de que ya este trail empieza a ser un poquito importante. Bueno, después lo podremos comparar con este que lo tengo acá, porque lo subí de nivel para una ocasión especial eh, que está básicamente en el mismo estado, sin fusionarse y el nivel 25. ¿Qué pasa? A ver, está en 6375 su multiplicador de rings. ¿En cuánto está el Sheaver de a 14.000. Ya de por sí se convierte automáticamente en el número uno de, de Ring y de Maze en cuestión de trade. Ahora, ¿qué pasa? No sé si puede llegar a superar este. El problema es que, con respecto a este, que es el, el con el que lo comparamos, el Nebula Starbucks lo supera como dos o tres veces, mientras que este lo supera como unas 10 veces, lo cual me hace que pensar que podría llegar a ser el nuevo top 1 en XP. Hago una pausa acá para aclarar con esta nueva imagen que sí, definitivamente el Cyber Energy supera a todos los trails en absolutamente todas las estadísticas, es el nuevo más poderoso trail. ¿Qué pasa? El problema es que ya se gastaron miles de rings en poder subirlo al nivel, y yo tenía 3000, rings, 3000 Red Star Rings, y ahora me quedé con 28 nomás. Sí. La verdad, que me hizo gastar un montón. Así que, básicamente, eso podríamos decir que el, el Cyberdenosi es básicamente el nuevo tren más roto. Bueno, ¿qué pasa acá? A ver, que tenemos. Eh, Friends Voy a cortar el fragmento porque el video se está haciendo un poquito largo y puede que pese demasiado. Así que voy a revisarlo y ahora voy a explicarlo. Bueno, yo estuve revisando un poquito y la grabación no se hizo muy pesada, al contrario de lo que esperaba y bueno vamos a analizarlo un poquito ahora en vez de aparecer primero lo no, que más de XP dan por alguna razón aparece los que más daño hacen esto es algo que yo no entiendo muy bien pero bueno vamos a ver primero tenemos el Electric White que da exactamente la misma cantidad de daño y de ring que el Water Ninja Cow eh, básicamente están rojísimos Y dan una cantidad inmensa de damage cuál es el problema acá? Que estos dos ya no se pueden conseguir. El electric white, este se podía conseguir. Bueno, me acabo de. Me acabo de. Me estaba. No, no, no digo nada, no digo nada, no digo nada. Ok, me he confundido en la parte. Si sí, el electric black no se puede conseguir, el electric white sí se puede conseguir, que es básicamente el que tenemos acá, que está bastante lindo. Pero este no, este no, este no. Así que podríamos empezar a tener ya de por sí una estadística bastante clara de lo que vendría siendo, como conseguir bastante ring y damage desde un principio. Ahora bien, en cuanto a XP estos dos no van nada, pero hicieron que el circuit de una cantidad bastante linda que incluso supera al detective y al mismo light cloud. Eh, por mucho al Chemical Plank eh, Master Shaw que era el número uno que no se podía funcionar todavía pero era, era el número uno ¿Cómo lo confirmamos esto? Bueno, está básicamente acá <risa> y es, es, es, es re fácil o sea, es re barato hermano esto es algo intencional yo lo consulté esto con los moderadores y con los testers y me dijeron que sí, que es algo intencional que sea tan barato quieren hacer que sea un poquito más fácil Así que bueno, ya saben, tienen este. Simplemente lo tienen que posicionar y llevar al nivel 25. Ahora bien, hay una situación bastante curiosa con respecto a esto que hago de acá. Ya que es con el contrario de, de lo que sucede siempre: de que son pay to win y no te dan absolutamente nada de multiplicador esta vez. Si, sí, básicamente multiplica bastante. En cuanto a RIMSA de por sí, podemos. A ver, lo sabemos de que, el que más da sería Electric White y está en mierda, el 442. Y este ya de por sí está en 1000. Así que en Ring ya sabemos que está rotísimo. Bueno, después tenemos XP. En XP no, no sirve, <ríe> así de simple no sirve. Después en Damage, a ver, vamos a compararlo que ya no me acuerdo porque no tengo memoria de... muy buena. 8.65 3.54 Bueno, básicamente solo sirve para ring Y para suerte Para skill de suerte Vamos a revisar este, a ver qué onda Bueno, el ring no le mete mucho El kit tampoco Pero en la Meiji. Ojo ahí Le mete un montón de Ay mierda, se me cayó el celular Eso me pasa por no son muchos gestos, muchos gestos, ok eh, a ver, vamos a compararlo a ver, ya está y así de simple hermano Nos vamos a comparar con este 2656 2125 ojo, 2125 2656 esto quiere decir que este de acá no sirve mucho, o sea que... No, nada, no sirve, o mucho para alemán, si querés, no sé yo, si tenés ganas de comprar, si son rico qué no sé yo, hermano. Eh, Bueno, básicamente esa sería la comparación, Esto no hay mucho más que pueda decir Pueden consultarme por los nuevos cambios en el Discord del servidor oficial del centro informático ya que hubieron muchos nerfeos y buceos, pero básicamente ya no es Chemical Plant Master Chao ya no es el top 1 en XP, sino más bien el circuit Chao, y luego tenemos montones de variaciones. Por mi parte sufrí mucho subiendo de nivel los Kyber ya que estando tan rotos me costaron miles de Red Star Rings. Si me preguntan si fusionaron o no el Pink Quist... Yo diría que no, ya que puedes conseguir más circuitos si te conviene mucho más, no recuerdo si el dispenser de Luis cuesta menos, pero ya de por sí les aviso que todos los dispensers tienen precios bajísimos y fue hecho así a propósito para darle ventaja a los jugadores, sin embargo no sé si esta ventaja durará por siempre o si con el tiempo subirán los precios, así que recomiendo ir comprando lo que necesiten ahora. Bueno, eso fue todo por hoy. Sin mucho más, el guionista se despide y, hasta pronto.